¿Cómo acceder a tu curso en vivo desde nuestra página web? Entra a www.censusonline.mx En el menú lateral, da clic en el primer icono para desplegar las opciones. Encuentra la opción Salas Zoom y da clic en la flecha para mostrar las salas habilitadas para ti. Aquí aparecerá la sala donde podrás visualizar el curso en vivo. Si eres membresía, aparecerán todas las salas para que ingreses a la que necesites, ya sea entre sala A, sala B, sala C o sala D. Más abajo en el recuadro, te mostrará tu nombre de usuario registrado en la página. Ubica el botón azul para poder unirte al curso. Si este ya inició, permanecerás en la sala de espera mientras te brindamos el acceso. Cuando esto suceda, podrás visualizar la pantalla de Zoom como ya la conoces. Podrás habilitar tu audio, encender tu cámara y hasta enviar mensajes en el recuadro de chat. No olvides descargar el material dando clic en el botón Descarga el material para este curso. Si tienes dudas o problemas para ingresar a este, solicita apoyo de nuestro equipo de soporte al número de WhatsApp 552549 1308. Gracias por ser parte de Familia Census y nos vemos pronto con un video más.